Eh, voy a Ruiz, Díaz. Ruiz, Ruiz, Díaz. Díaz. ¿Ruiz Díaz? ¿Era Ruiz Díaz o era Ken? No, no era Ruiz, Ruiz Díaz. Díaz ¿Quién? No, Ken era no, el... Bueno, no voy a era el, ya bueno, no, de... Cristina Storioni, <risa> que era parte del Consejo Comunicial de <risa> Educación. ¿Era vocal? ¿Cristina Storioni? Cristina Storioni fue vocal por primaria? Por primaria, o primaria. Por, por inicial Por inicial y primaria porque fue a nuestra escuela después del accidente de Silvia eh, que fueron todos, porque nosotros habíamos hecho un montón de reuniones diciéndole los peligros que nosotros veíamos en la escuela, montones. Y después de lo de Silvia, aparecieron toda la plana mayor de, de sí, Consejo, de todos lados, a ofrecernos de todo, de todo, por supuesto, de todo. Y dentro de eso, fue la primera vez que los chicos de la escuela, y la única, imagino, que pudieron ir a la pileta. Y nosotros los llevábamos a la pileta de Altabarda. Eh, por eso pudieron tener a los niños en ese año, o eh, un, unos dos años, no me acuerdo, natación, los lleva, yo me acuerdo llevar a los míos chiquititos, eh, porque bueno, después de todo lo que había pasado. Y, y ahí estaba historiando. Sí, sí, era todo desarrollado. Claro. El día que, que se accidentó Silvia, que sucedió esto evitable, eh, nos llamó la atención que eran las 2 y 5 minutos y no llegaba con su grupo de, de chicos que era, no solo eh, armábamos la actividad, sino la trabajábamos con, con mucha puntualidad, tratando de aprovechar el margen horario que teníamos. Y, y bueno, y a llegar a esta situación, que a nosotros como docentes, todo nos agarró mal, es decir, una porque la vuelta a la escuela no es una fácil. Es decir, eh, después de una guerra, a, a veces no se sienta así, y bueno, estamos recién levantando cabeza de esa guerra y hay muchas situaciones que, que es como que hay que reverlas, volverlas a, a refrescar ese, capaz que es lo que es necesario y, y nunca decir bajar la guardia porque me parece que ese es el, el problema el Estado nunca nos va a cuidar como debería y ese es que si mientras nosotros si no estemos atentos, atentas, lamentablemente el Estado nos va a poner en riesgo. Eh, me acuerdo de ella cuando contaba de sus viajes a la cordillera y sus caminatas, a ella le gustaba mucho la, la cordillera, las caminatas, las escaladas, todo eso. Eso me acuerdo mucho de Silvia. Y me acuerdo de, de sus compañeros y sus compañeras más cercanas. Me acuerdo mucho en, de esa época eh, a sus compañeros y compañeras del distrito. De, el distrito son las escuelas primarias que se juntaban para hacer actividades. El, el distrito Progreso. Eh, y me acuerdo de sus compañeras de escuela eh, y me acuerdo de un montón de compañeras que nos juntábamos en Aten Provincial para, para que no nos olvidáramos de lo, que, de lo que había pasado, ¿no? Que no se volviera a repetir, que no volviera a ver otra Silvia Rogetti en las escuelas. Eh, eso me acuerdo como si fuera hoy y pasaron más de 20 años ya. El, el, un tipo de la empresa vino... A entregar la escuela es, que ahí a Rayín las le agarraba los pelos porque estaba todo Perdón. el piso mal puesto del Zoom. Cerámico puso y Yo miro los cerámicos y esta dice: Pero está mal puesto. Ah, la mano de obra que hay, dijo el tipo. Me acuerdo clarito, ¿no? Y yo le dije: Bueno, pero si esto pasa en tu casa, voy a agarrar la pala y se lo sacas, que lo hagan bien. Sí, claro. No, pero ahora tenemos que tener esa capacidad de. Vos querés pelearte y la familia contenta porque ya estaba en la escuela y, y había, tal, estaba lindo y había, sí, y había que y terminar y para empezar. La... Pero vos sabías pasa? que te estaban entregando algo eh, mal hecho y, Sí, sí, la presión acá de toda la angustia y los chicos sin... Sí, sí. lo Cierto es que la lucha por las condiciones laborales y acá está muy vinculada a la situación de infraestructura es algo casi inherente a las condiciones eh, de, de militancia y de hacer escuela de los maestros y de las maestras de, de todo el país. Esto que, que acá en Neuquén lo tenemos además porque nuestro sindicato ha hecho un gran esfuerzo para ponerlo en la agenda, para llevarlos a las mesas de discusiones salariales, para incluso discutirlo con mucha frecuencia en el cuerpo colegiado, es eh, algo común en todo el país. No hace, no hace mucho, también tuvimos que lamentar la muerte de Sandra y de Rubén en una escuela de Moreno, esto da cuenta de que esta es una situación que, que constantemente los maestros y las maestras planteamos, que es situación de disputa con los gobiernos eh, provinciales. Y aparecieron en, esos, en estos sectores varias, no solo eh, la 200, la 202, o sea, hubo varias, varias escuelas que tuvieron el mismo formato y que realmente carecían de todo. Y de hecho, este, la lucha permanente por, por la terminación de las escuelas. Porque no teníamos ni cocina, cocinábamos en un aula. O sea, era lo, lo precario de lo precario, digamos. Entonces la lucha fue así muy, muy, muy dura. Muy, muy dura. Muy, muy dura. Días, horas de, de, de, de estar este, enfrentada frente a obras públicas, eh, frente a quienes tenían la responsabilidad de dar respuesta, este, y no había respuesta, y no y de hecho no, no, hubo, no hubo respuesta. Fechas y aniversarios que más nos duelen son los que provocan interrogantes, que hacen necesaria la pedagogía de la memoria. Un patio minado por la desidia estatal, un Estado ausente, policías arrogantes, balas en las calles y en los puentes. Una compañera muere y el gobierno lo llama accidente. Más tarde otro y otra más. ¿Por qué hay que dar la vida? ¿Por qué como sociedad debemos llegar al punto de ver sangre derramada para poder reaccionar? Sin duda habrá muchas otras razones. Nosotros, a más de dos décadas de la desaparición física de Silvia Rogetti, preferimos abrir estos interrogantes para revisarnos en nuestra lucha. Cuerpo es un territorio de batalla, un ensamble siempre mutante y abierto al devenir. Un tejido que es agredido y necesita defenderse, y al mismo tiempo, que se rehace en estos enfrentamientos, que persiste en tanto que practica alianzas. Complejización de la noción misma de territorio y de cuerpo. Silvia puso el cuerpo.